Bueno, eh, es importante resaltar que esta unidad fiscal ha recibido en fecha 31 de marzo una denuncia del doctor Yáñez Gustavo Alberto, quien es apoderado legal del Frente de Desarrollo y Libertad, y quien denuncia al señor Sergio Gallegos Mini, ya, su Frente Electoral reunidos por San Juan, que estarían incumpliendo o desobedeciendo una decisión del Tribunal Electoral por la cual debía cesar en el uso de cierta simbología, anuncios, bolletería relacionada al candidato Javier Miley. Eh, ante esta situación y la documental que aporta el denunciante, en el día de la fecha he dispuesto a abrir una etapa procesal que se llama investigación previa a la formalización, en la cual esta etapa justamente tiene la finalidad de juntar elementos de convicción a los denunciados a los fines de poder comprobar si estamos ante un hecho delictivo o no por esta situación es que um, se ha dictado esta resolución el día de la fecha y se va a oficiar a múltiples organismos entre ellos el propio tribunal electoral para que remitan todos los antecedentes del frente mencionado y del candidato Sergio Vallejos